Entramos en la recta final de la cuenta regresiva hacia las elecciones generales que se disputarán el próximo domingo y de las cuales saldrá la conformación del Congreso de cara, digamos, a lo que es el, el segundo tramo o la segunda mitad del mandato de Alberto Fernández. Para que nos ayude a analizar un poco los escenarios posibles, convocamos aquí a Canal Abierto a Andy Tau, él es eh, politólogo, bueno, te, tuviste la amabilidad de acercarte, autor de un gran sitio que recomiendo para los que nos gustan las elecciones, todo esto, el ATLAS ATLAS Electoral, con sí, todos sí. los datos electorales desde 1946 a la fecha, más así o es. menos, una cosa así. Este, bueno, no, primero qué, qué escenario vislumbras, digamos, de cara a este segundo tramo, después de un primer tramo del gobierno que estuvo signado en su casi totalidad por la pandemia, ¿no? Sí, sí. Eh, bueno, yo lo que percibo que me parece que sucederá. Eh, es que no va no, no haber, a no haber una gran diferencia o la misma diferencia que hubo entre las primarias y las generales, entre el Frente de Todos y la oposición Cambiemos, que fue más o menos de 10 puntos la diferencia que a nivel agregado nacional de diputados nacionales para tomar una categoría abarcativa, eh, tuvieron una diferencia de 10 puntos. Yo no veo esa, esa diferencia porque interpreto que la elección de septiembre, las primarias... Es la, eh, se puede entender como la contracara o el espejo de lo que sucedió en agosto de 2019 en las primarias que perdió Macri. En el sentido de que todo el voto bronca, todo el voto de rechazo, toda la gente que estaba realmente con, con ganas de expresarse eh, en contra del, del gobierno en de ese momento, o sea, Macri en el 19 ahora eh, Alberto Fernández en el 2021, eh, lo hicieron en las primarias y entonces hubo un, un, un de alguna manera una suerte de agotamiento del, del, del voto contrario a, a Alberto Fernández, que eh, llegó como a un techo. Que también lo que sucedió en, en la primaria del 2019, que el, el voto eh, de Alberto Fernández llegó a, a, un, a, un, a un máximo que se podría este, comparar con el voto a Scioli en el 2015 de la, de la, del balotaje. Entonces, eh, el, en esta elección general, eh, va a haber otros factores que van a, en mi opinión, favorecer más al gobierno que, que a la oposición. Primero está eh, que el nivel de participación en las primarias fue bajo particularmente bajo por la por la pandemia el, alrededor del 66% igual perdón primarias no suele ser más bajo que suele ser más bajo pero no tan no bajo tanto o sea las primarias están alrededor del 73 74% de promedio de participación y en esta hubo un 67 66%, 66 de participación con lo cual eh, Ahora, con, si, el, si uno piensa en términos de la vacunación, el gobierno hizo bien los números, tenemos un, actualmente un 70%, 80% de la población vacunada, con lo cual es mucho más probable que, que la gente vaya a votar con, con, con más eh, eh, intención, entonces va a haber una participación mayor, que pienso que va a favorecer al gobierno en términos de que, que la gente que, que, que, ha, que ha sido movilizada más para, para votar el al gobierno que, que para votar a la oposición eh, por otro lado la, la economía ya en este momento según los datos oficiales está marchando bien o sea está funcionando ya levantó lo que había perdido eh, el, el año pasado entonces eh, me parece que eso también va a mejorar el humor la gente va a preferir bueno mantener el, el movimiento como está eh, eso va a favorecer al gobierno y, y bueno y después está el, el factor que podríamos llamar de cuántos votos de la interna eh, preservan eh, de, en Juntos y en las en otras agrupaciones opositoras, siendo que hay cierta tendencia que, que uno puede ver en las elecciones anteriores que cuando hay una interna en una primaria se tiende a, a, a sumar más votos o, o en términos porcentuales que eh, si va un, en una lista unificada, eso pasó, me acuerdo, en, en, en Capital Federal con UNEN, que había ganado la primaria, pero después perdió la, la general con, con el PRO. Estábamos comentando antes, también en, en ciertos eh, municipios, eh, en, en el 2019 habían sacado buen, buena cantidad de votos, eh, el Frente para la Victoria o Frente de Todos con una interna, pero después, cuando fueron unificados, quedaron... Supongo que hubieron heridos y no no, no preservaron ese, ese, esa sumatoria de votos. Entonces, hablaba es esa ¿cuál, ¿cuánto de la interna preservan? Y después hay que tener en cuenta que la elección eh, más importante se, se disputa en distintos chicos. Es decir, eh, el, la diferencia que uno proyecta por las pasos de bancas en diputados no es tan importante como la que se pre, eh, proyecta en el Senado. De repetirse los resultados de, repetirse los de la, resultados paso, a la PASO, eh, sería una alteración importante del Senado. El Senado perdería el quórum propio del Frente sí. de Todos eh, y, y, y el Senado no se juega en distritos grandes, se juega en distritos como La Pampa, como Chubut... Eh, entonces, eh, las diferencias se pueden hacer realmente ahí, uh -huh. distritos chicos, donde es más fácil, menos población, menos, menos electores, pero que eh, cuentan mucho para, para sumar senadores. Entonces, eh, yo estaría mirando más que la sumatoria o la Cámara de Diputados lo que pasa en distritos que, que juegan senadores, que son un tercio del total nada más. Uh -huh. Esto, ahora, en las pasos no suele también haber un corrimiento hacia la derecha, a excepción de eh, lo que fue el primer paso, que creo que eso nos dijo medio como, eh, como fue la primera experiencia, que fue cuando eh, Cristina Fernández saca eh, del 51 pasa al 54, pero después eh, Massa en su momento aumentó el caudal entre las pasos y las generales cambiemos empieza perdiendo las pasos y ganando un balotage, la de medio término, la otra también, termina ganando Cristina Fernández por muy poquitito a Esteban Bullrich, después pierde. En la anterior, si bien no la dan vuelta, pero levantan de una manera importante, ¿no hay posibilidad de que se repita una cosa así? Sí, el registro histórico justamente habla de que puede haber una gran variación entre las PASO uh -huh. y la general, producto justamente de de que la PASO produce mucha información que obliga o, o, o favorece realineamientos. Acá en, a nivel nacional hubo un cambio de jefe de gabinete, eh, hubo también a nivel provincial eh, se, se, se sumaron a intendentes para ministros, la idea es más federalizar el, la campaña, supuestamente se le dio más, más este, incidencia a los gobernadores, que son, al fin y al cabo, los los jefes territoriales esos son los que, que están a, a cargo de, de, de, de las elecciones <risa> principalmente, ¿no? eh, entonces es, es muy probable que, que hayan eh, diferencias de, de respecto a la, a la primaria, no creo que sean eh, de, de una magnitud que permitan alterar eh, o, o que digamos de repente el, el Frente para todo, de Todos este, obtenga más votos que, que la oposición, pero no creo que la, la, la diferencia que se vio en la primaria se, se vaya a repetir. Uh -huh. Sí, era también un buen momento para el frente de todos, de eh, pues ellos venían de, o sea, lo que se renueva en diputados hoy es una elección que había sido eh, adversa, ¿no? La, eh... Había sido favorable para, para Juntos o Cambiemos, era el 2017, con lo cual eso ponía mucho más perdón, en juego. El Frente de Todos debería renovar lo que era Unidad Ciudadana más lo que era el, el Frente, Frente Renovador. Renovador. Sí, sí, sí. Pero de todas maneras, en términos eh, relativos, el, el Cambiemos o Juntos pone mucho más en juego uh -huh. que, que el oficialismo. En eh, diputados. En el Senado la cosa es más mezclada porque se, se renueva por tercios y lo que se está eligiendo ahora en la elección del 2015. Y las, ter las terceras fuerzas, o la las fuerzas digamos que salen por ahí de, de esta dicotomía, que son en general las elecciones eh, de medio término, al no estar atadas al premio mayor de la presidencia, gobernaciones, uh -huh. intendencias, son como elecciones donde suelen hacer diferencias, sí, y sí, se sí. suelen destacar, eh, con, digamos, históricamente esas terceras fuerzas solían ser más de o progresistas o hacia, la, hacia la izquierda. Y en esta elección aparecen, y en grandes conglomerados urbanos como es, eh, digamos, Provincia de Buenos Aires y la capital, dos fuerzas fuertemente de derecha. ¿Eso qué impacto puede tener en el Congreso que venga? Eh, yo creo que más allá de la retórica o incluso la, la falta de unidad formal que puedan llegar a tener, no van a, no van a diferenciarse demasiado de la principal oposición. Yo tengo mi teoría o mi hipótesis de que, esta derecha libertaria eh, en realidad es, eh, es una interna que tiene dentro de, de juntos. Digamos, el, el, el, la parte libertaria es, ha sido fundacional para, para el macrismo, ha, ha, ha estado desde el principio ahí. Y eh, el gobierno de Macri fue el que terminó por desilusionar a gran parte de, de esa derecha liberal que dijeron, bueno, vamos a hacer nuestra propia nuestra propia fuerza, vamos a separarnos. Con lo cual también, eh, a los factores que mencionaba antes, está esta, esta posible fuga de votos por, por derecha. Como decís vos, wow, en una elección de medio término, que se, se, se eligen legisladores no hay una polarización tan fuerte o no, no, no están es más. Mmm, hay más espacio para, para terceras fuerzas. Entonces. Eh, de todas maneras, yo no creo que, que el, el, estos libertarios en el Congreso vayan a ser algo muy distinto que el macrismo. Lo que sí decía antes era que van a tener una posición como de, de llamarla de chantaje o de o definitoria, de en, en el sentido de que su posición va a orientar eh, en cierta medida el voto de, de Juntos. Que de alguna manera ya corrieron un poco el discurso, ¿no? Digo, lo vemos hoy, lo veíamos a, a José Luis Esper diciendo hay que convertir a estos delincuentes en grucher que llenemos de agujero. Eh, a ver, en el 2015, cuando Macri gana en la campaña, gana, si uno quiere, mintiendo, pero diciendo, bueno, va a seguir el fútbol para todos, IPF va a seguir siendo estatal, Aerolíneas también. Ahora ya salen con, vamos a terminar con las indemnizaciones, vamos a... Este, este, a, a terminar con un montón de derechos de cosas que no se discutían, ¿no? Sí, sí, eh, digamos que se está el programa de hacer lo mismo pero más rápido y después aparecen los que dicen hagamos lo mismo pero más rápido pero mucho más rápido y con todo que son y más los lo libertarios, más. Este, así que sí es una es un programa bastante más radical que, que que proponían en el 2015 que era mantener todo igual no vas a perder nada de lo que tenés eh, y eso también es preocupante porque eh, yo creo que tiene que ver con la inflación. pues La inflación es como que es un problema que no se puede resolver, que se mantiene, que, que persiste y que eh, y que eso lleva a, a la gente a, a empezar a pensar en soluciones que son cada vez más extremas o más, más radicales. Yo creo que eh, esto de vamos a eliminar las inundaciones o... El, el, el, bala a los delincuentes, digamos, todas esas soluciones eh, llaman la atención porque son muy extremas y, y, y la única explicación que yo encuentro es esta desesperación de que, bueno, que, que hagan lo que tengan que hacer mm. yo, no, yo, no, yo no sé nada de cómo se resuelve este problema pero si con esto se resuelve, eh, mejor eh, yo me acuerdo, el, bueno, la época de Menem antes de Menem, realmente la sociedad que estaba tan hastiada y tan eh, golpeada por el estallido social, por la hiperinflación que finalmente compró soluciones eh, fabricadas afuera sin mucha crítica ¿no? y, y se aferró a ellas como si fueran la solución durante 10 años entonces el, el temor es ese, de que todo este discurso de, de, de eliminar indemnizaciones de, de, de reducir la protección social este, más allá de que a, a algunos aspectos eh, vale discutir, por ejemplo, el tema de lo, los planes sociales o el plan de convertir el planes sociales en empleo genuino, en, en reducir el, el, esta, esta, este, este estado de bienestar que no, que no, que no da bienestar, que, digamos, que, que, que está, no está resolviendo el, el principal problema de la gente, que es el, el, el trabajo. Eh, yo creo que todas estas soluciones aparecen... Eh, cuando la sociedad realmente está hasteada y cansada, y que también puede tener bastante que ver con la pandemia, porque eso realmente ha cambiado mucho la, la percepción de muchas cosas y ha, ha favorecido eh, la, la cierta desesperación de, de bueno, este, hagan lo que tengan que hacer, ¿no? Sí. ¿Qué escenario ves, digamos, del día después, ¿no? de Y más allá del Congreso, del Palacio, de eso, sino en la calle, en la sociedad, eh, digamos, con los cambios que pueda haber o no, eh, de cara a esto, a, a, a la salida de la pandemia, al, al tramo final de la, a la segunda parte del gobierno, de qué, qué capacidad de apoyar, digo, sobre todo viendo que estos discursos parecen estar permeando un poco, o no, hay que ver, ¿no? Pero. Bueno, yo creo que el, el, el mejor escenario para el gobierno es este, de, de que la economía. Eh, de nuevo se ponga en marcha y que no estemos tan pendientes de, de la agenda de, lo, de la política. Me parece que si, si vuelve el trabajo, vuelve la producción, vuelve el, el movimiento económico, la gente va a estar más concentrada en sus, sus, sus, sus temas, en, en, en ganarse la vida, en, en mejorar su, su ingreso, que, que en estas discusiones eh, macro y globales de soluciones y de comunismo versus capitalismo y de libertad versus este, encierro. ¿no? Me parece que la gente va a tomar conciencia de bueno, que la, la cosa está volviendo a la normalidad, que están, estamos es, trabajando mejor, que ya no tenemos que estar preocupándonos de que nos vamos a morir de un virus. Y este, en ese sentido, me parece que la agenda este, de, de, de, del futuro es, es, es reforzar ese proceso. Que, que era natural, que era obvio que después de la pandemia iba a haber un rebote, pero que que, que no convirtamos este, esa oportunidad de, de mejorar eh, la economía, y mejorar los ingresos de la gente, en una discusión eh, de tipo eh, extrema, de, que, de proyectos antagónicos y que imposibles de, de, de, de conciliar, o de que vamos al comunismo, o a, vamos a Venezuela, o vamos a... a no sé, a... a hacia otro lado o la cuestión de los mapuches todo ese, ese, ese, ese, ese ruido que, que permea mucho y que, que, que, que levanta mucho cuando la gente está eh, con problemas económicos está con, con, con estrés eh, producido, produjo, producto de la pandemia y producto de, de, la, de la falta de trabajo y la falta de actividad económica todo eso me parece que se va o pienso que, que es muy probable que se disuelva y que volvamos a a una a una normalidad nueva que que no, no, no esté tan este, permeada por, por, por estos cucos estos estos discursos tan extremos o radicales uh -huh. la última el 14 cuando se sepan los números el 15 eh, si es que ya no empezó pero es la largada campana de largada de la carrera para el 2023 cómo te parece que va a ser esa carrera bueno lo que hay que resolver en primer lugar es la interna del frente de todos eh, porque hay que evaluar las probabilidades de, de reelección, de cuán, cuán este, centrado está el, el, el gobierno actual dentro del Frente de Todos y bueno, cuáles son los di distintos eh, candidaturas o proyectos que pueden darse dentro de ese marco. Eh, si, obviamente si el gobierno tiene un mal desempeño eh, en, en, la, en las legislativas y si se encuentra con problemas y tiene que adoptar un programa más, más, más cercano a la oposición o tiene que negociar con la oposición este, todo, eh, me parece que las probabilidades de reelección de, de Fernández son menores que, que si tiene un resultado aceptable. bien Bueno, te agradecemos mucho por haberte acercado y Gracias hasta ustedes. la próxima vez.